Hola, buenos días. La renuncia de cuatro ministros de Estado en dos días de esta semana solo confirma el momento complejo que atraviesa el gobierno en un país abocado a una violencia que no mengua, reclamos de diversos sectores y una asamblea con sus propios problemas e intereses de cómo ve el país en vísperas de la marcha del primero de mayo, ya sin mascarilla, y con una polémica entre el presidente de la república y el mayor banquero del país, y las probables salidas a la crisis, hablaremos hoy en Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces de Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por su presencia a la doctora Patricia Estupiñán de Burbano, editora general de Vistazo y politóloga, al ingeniero Lolo Echeverría, articulista y analista, y al empresario y analista Juan Cristóbal Lira. La renuncia de cuatro ministros en dos días, los reclamos de varios sectores sociales que exigen atención gubernamental y toda la complejidad del país grafican lo que estamos viviendo. ¿En qué momento está el país? Bienvenida Patricia Burbano, buenos días. Buenos días Talía y buenos días a los contertulios, eh, un gusto estar con ustedes me parece que el país está en un momento la palabra precisa sería de desesperanza porque no se ve un horizonte claro nos han dado unos golpes muy fuertes, creo que el punto de quiebre es de lo que ha acontecido con el ex vicepresidente Glass. En, creo que Lazo tenía como capital político un 17 o 20% eh, de voto duro. Pero el voto mayoritario, el que le llevó a la presidencia a obtener 58%, era un voto de gente que no quería pactar con el correísmo, consciente de la gran corrupción y de la falta de libertades que se tuvo en ese periodo. Y la persona insignia de esa corrupción es Jorge Glass, porque a él les indica la justicia norteamericana en el caso de Odebrecht. Si en alguna parte hay pruebas es en esa, se repartieron 33 millones de dólares. ¿Y cómo es posible que alguien que en ese caso tiene varias sentencias confirmadas por un habeas corpus esté libre y que el gobierno aparentemente ni sepa dónde se encuentra? Ese ha sido un golpe demasiado duro a la credibilidad del presidente. El presidente puede decir que él no interviene en las otras funciones, eh, cualquier cosa, pero lo que cuenta en la vida política son las percepciones. Uh -huh. Y la percepción es que ha habido un arreglo bajo la mesa y eso me parece que le va a pasar una factura muy grande, difícil de recuperar a no ser que haga cosas maravillosas. Como por ejemplo, si le dan el habeas corpus, eh, le eliminan la prisión de Glass que los lleven de regreso a la cárcel. Esa sería la única manera de decir no hubo pacto. Gracias, gracias. Sí, Patricia, hagamos aquí la primera. Uh, la primera parada, digamos, de tu intervención. Gracias a Patricia Estupiñán de Burbano. Lolo, con lo que ha mencionado Patricia, sobre todo marcando un punto bien importante en el tema de Glass Libre, más la violencia que vive el país, la falta de respuesta oficial a los temas palpitantes, ¿cómo valoras la gestión del presidente Lazo cuando faltan 24, 25 días para cumplir el primer año de gestión? Bienvenido Lolo Echeverría, buenos días. Eh, buenos días, Talía. Un gusto compartir con Patricia y con Juan Cristóbal. Mira, bueno, Patricia ha dicho una palabra ahí que es clave, ¿no? Ha dicho, el gobierno no sabe dónde se encuentra. Esto es lo que está ocurriendo y, y esto es la, lo que provoca la perplejidad general que es lo que caracteriza en este momento al Ecuador. Este cambio de gabinete que se produce ahora, esto sugiere que intentan un nuevo comienzo, una forma de poner límite a esta sucesión vertiginosa de desatinos que hemos vivido, y poner un alto a eso, y empezar de nuevo a recuperar la calma y recuperar la, el liderazgo manejar debidamente la situación. Tal vez esto esté al amparo de algún acuerdo, si es que hay ese acuerdo finalmente, a estas alturas ya lo peor sería creer que no hay ningún acuerdo. Ojalá que haya algún acuerdo para que por lo menos el gobierno se dedique a otra cosa, a lo que debería dedicarse, que es establecer metas para el gobierno, para el Ecuador, proponernos objetivos y trabajar en esa dirección, vendiéndonos los objetivos, haciéndonos que nos entusiasmemos con esos objetivos y que nos digan también cuál es el costo que tendría el alcanzar de esos objetivos. A eso debe dedicarse el gobierno y olvidar esta etapa de dar de, de dar tumbos y de hacer atrocidades. Yo creo que lo peor que nos ha pasado últimamente... Eh, es ver a la justicia que tontean entre los más altos organismos el Consejo de la Judicatura la Corte Nacional y la Corte Constitucional, preguntándose el alcance de, del habeas corpus como para, esto es una no es una, siquiera una consulta eh, normal, una consulta oficial, sino una carta, como para que entre ellos tonteen para no hacer nada porque la única cosa que correspondería en este momento es que Glass vuelva a la cárcel. Ninguna otra cosa será satisfactoria y este tonteo entre funciones de la, de la justicia nos sugieren que no va a llegar el momento en que Glass regrese a la cárcel. Eh, esa es eh, la situación como yo veo en este momento, tal y Muchas gracias, Lolo. Y mira que hay puntos coincidentes con Patricia de Estupiñán, sobre todo en el tema de Glass. Gracias. Eh, Juan Cristóbal, el habeas corpus justamente a Jorge Glass, más don NASA en el Ministerio de Defensa, don NASA muerto... El sicariato en auge, los actores políticos sin acertar, son hechos que de den un impacto mediático grande y es lo que lo que se mueve en el país, lo único que se siente que pasa en el país. ¿Cuánto consideras afecta al gobierno? Bienvenido Juan Cristóbal Lira, buenos días. Eh, buenos días Thalía, muchísimas gracias por la invitación, muy honrado de estar aquí con Lolo, con Patricia, audiencia. Eh, a ver, los, los, los temas que mencionas tú, digamos, el, el, el, la situación de desmadre, por llamarla de alguna manera, que vive el país, podría de alguna manera contrarrestarse si tuviésemos una, un, un gobierno con una estrategia comunicacional medianamente aceptable. A mí realmente no me cabe en la cabeza, yo no entiendo, tuvimos desde 2007 a 2017 un gobierno que montó un aparataje comunicacional, un apartaje propagandístico que algo debió enseñarle a los gobiernos que siguieron después, el de Lenin y el de eh, y el de Lazo. Pero, pero este gobierno eh, tiene una estrategia comunicacional nula, desde que asumió hace casi ya un año ha, ha estado permanentemente reaccionando a lo que pasa en el país y en ningún momento ha sido capaz de imponer una agenda clara que pueda conducirnos a los 17 millones de ecuatorianos por un camino común y que digamos, bueno, ningún gobierno puede hacer todo bien, pero, pero algún gobierno puede hacer algunas cosas bien. Y si empezamos mal desde la, desde la línea de la comunicación, creo que estamos en, que estamos en problemas. Eh, el, el, un, un ejemplo, un ejemplo entre, entre cientos de ejemplos que podríamos traer a este panel es lo sucedido ayer. Ayer nos enteramos eh, por redes sociales o por la prensa que varios ministros empiezan a renunciar y al cabo de algunas horas sale el gobierno con un comunicado extraño a rectificar esto, a decir que es el gobierno quien ha pedido la renuncia. Entonces, um, es, esto es esto es para mí muy ilustrativo de lo que está pasando casa adentro del gobierno, eh, que, que definitivamente no tiene un norte claro y no está siendo capaz de comunicar nada. No sé, por, no sé si porque no tiene nada que comunicar o porque tiene un desorden enorme ahí dentro realmente. En todo caso, los, los, los, el sicariato, el crimen organizado, el tema de las cárceles y tantos otros problemas que nos aquejan hoy día, eh, afectan enormemente al gobierno. Y yo coincido plenamente con Patricia en que la, la, la liberación absolutamente irregular de Jorge Glass es, es, marca un punto de quiebre enorme, no sé si un punto de quiebre sin retorno, espero que no realmente, ...porque no sé qué le puede esperar al Ecuador... ...si es que este, este, este proyecto, este programa... ...este gobierno bastante débil, se derrumba... Eh, ...pero marca definitivamente la salida de Glasgow un punto de quiebre... ...porque como bien señalaban al principio del panel... ...El Lazo en la primera vuelta saca un 19%... ...y en la segunda vuelta saca un 52, 53, no estoy claro... ...y ese 30 y pico por ciento de ecuatorianos... ...que se suman a la, a la, a la, a la votación de Lazo en segunda vuelta son ciudadanos que no necesariamente están convencidos de Guillermo Lazo presidente, eh, sino más bien están absolutamente convencidos que no quieren de vuelta al correísmo en el poder. Entonces, bueno, un poco por ahí, Talía. Muchas gracias, Juan Cristóbal, sí, muy claro. Y, y, y desde luego, si es que toda la votación que logró juntar Guillermo Lazo para tener un triunfo épico, como se dijo en su momento después de haber quedado segundo y casito, casicito tercero, como solemos decir en Ecuador, y ganar ampliamente como ganó, fue porque eh, juntó todas las esperanzas de los otros sectores, como bien dices Juan Cristóbal, y han dicho también Patricia y Lolo, que estaban opuestos al correísmo. Patricia, si es que realmente esta salida de glass, más los hechos sucesivos de esa defensa que hace de algunos temas, de ese silencio que tiene sobre otros temas, configuran que realmente hay un acuerdo con, con el correísmo eh, ¿Cómo analizas tú? ¿Cómo te explicas más que nada que podía darse esa situación? Yo pienso que a lo mejor, viendo que tenía tal entrampamiento, alguna cosa conversaron, sin mediar los costos de lo que eso significaba. Eh, yo insisto, las percepciones son realidades, para el que las tiene, y en el Ecuador este rato la percepción es que hay un acuerdo hay o no hay, esa es, la, esa es la percepción. Y la percepción se sustenta en varios hechos. Uno, que en un principio ese era el acuerdo con Jaime Nebos, uh -huh. un acuerdo legislativo, y se deshizo porque la gente estuvo indignada, los votantes que no querían nada con el correísmo. Pero luego, después del tiempo, resulta que la ley tributaria pasa por el ministerio de la ley con los con la ausencia de los correístas, ahí ya te queda una sospecha. Después los del BAN votan por la amnistía y después Jorge Glass, entonces el sentido común te dice que algo hay detrás. En un país que está acostumbrado a las alianzas fantasmas, como dice Andrés Mejía, pactos bajo la mesa, ¿no? Claro. Y que son tan perjudiciales para el país, porque los acuerdos deberían ser en blanco y negro y ante todos. Y el problema es que la oposición siempre está pensando en las próximas elecciones y no en el país. Uh -huh. Y ese es otro de los grandes dilemas del país. Y claro, lo que le me... veo bien difícil la situación de Lazo, ¿Y le veo bien complicada. ¿En qué sentido? Carlos? No imposible, le veo en que ha perdido su capital, incluso que el capital de algo tan positivo como es decir se acabó la mascarilla, ¿qué es lo que se lleva de ese anuncio tan positivo? No se lleva que ya no usaremos mascarilla y que hemos sido excelentes para dominar la, pandi la pandemia y que ese es un trabajo de relojería de lazo. No, se lleva que Fidel Egas no pague impuestos. ¿Y por qué le cogen la inquina contra Egas? ¿Por un tuit? Lo que indicaría que lazo es muy poco tolerante a la crítica. Entonces uno le deja, es un sacudón muy, muy feo, y que él desperdicie las buenas oportunidades. Lo de ayer, lo del día jueves fue increíble, increíble. Y justamente de eso, Patricia, vamos a hablar en los siguientes bloques de cómo una oportunidad, como bien dices tú, que era para celebrar, nos desenmascarábamos, nos quitábamos la mascarilla y respirábamos y venía la producción y todo se convirtió en un acto que la gente terminó hablando de otra cosa, justamente de, de la disputa o de esta discrepancia con el mayor banquero del Ecuador y del cambio de gabinete vamos a hablar en los siguientes bloques. Aquí hacemos una pausa, a la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter arroba, Flores F, y también al Facebook. Ya volvemos.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 Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con el ingeniero Lolo Echeverría, articulista y analista, el empresario y analista Juan Cristóbal Lira y la doctora Patricia Estupiñán de Burbano, editora general de Vistazo y politóloga. Lolo, las declaraciones del presidente Lazo en contra del dueño del Banco de Pichincha, el mayor banco del Ecuador... En un acto que reivindicaba la mejor obra, el mismo dijo así el propio lazo del gobierno en lo que va de su administración, que ha sido salvar vidas, dice, por la vacunación contra el coronavirus, ¿qué evidencia, que buscó el presidente con ese discurso? ¿Cómo se, se puede descifrar, y este programa se llama así, que un acto, que mencionaba también Patricia, que era para reivindicar el hecho la mayor obra del gobierno termine la gente en la memoria y en la mente hablando de un banquero? Eh, mira, sí me he hecho yo la pregunta sobre, sobre esto. ¿Por qué sale con esta cosa? ¿Por qué este exabrupto? Es incomprensible, pero bueno... Si es que tú piensas que el presidente ha venido haciendo gestos populistas, ha venido haciendo gestos a la izquierda, entonces no es tan sorprendente. Yo les recuerdo que en algún momento dijo, cuando habló de los impuestos, que iba a cobrar, cobrar impuestos a los ricos. Después, cuando vino la guerra de Ucrania, que afectó las exportaciones, dijo que no le vayan a llorar los ricos después hace un incremento salarial, salarial más allá de las peticiones y aspiraciones de incluso de los eh, dirigentes laborales otro gesto a la izquierda y, y ahora viene con que los ricos que no pagan impuestos oíme, es una cosa que es una, una expresión populista sin duda que caerá bien a la a, a la parroquia pero primero es nombrar la soga en casa del ahorcado y en segundo no le corresponde a un presidente denunciar esto, si el SRI depende de la presidencia de la república, si es que no paga impuestos que le cobre pues no tiene que denunciar, tiene que actuar a cobrar manera que en todo caso es incomprensible y además de esto comunicacionalmente un error porque borra el objetivo principal de este de este acto como ya, como ya se ha dicho de manera que yo lo que resumo diciendo que el presidente se está volviendo populista y, y se va volviendo populista porque es un gobierno solitario que no tiene a nadie, no tiene amigos el único pacto que tiene, tiene que negarlo y ha perdido a todos los amigos, no hay quien le respalde. En esas condiciones, entonces tal vez le surge la esperanza de apelar al pueblo con un lenguaje populista que tiene mucho éxito hoy en día en todas partes esta es la única explicación Talía. Eh, Lolo, pero me gustaría también un apunte sobre la comunicación que, que mencionó extensamente Juan pa Juan Cristóbal y realmente es eso hay las fallas de comunicación y también Patricia considera que hay eso y también de, de, revela que no hay asesores porque pueda que el presidente quiera hacerse populista, pero los asesores deberían decirle que no es correcto, verdad porque además no es tan creíble ...con todas las características y los antecedentes de un banquero exitoso que se vuelva así. Bueno, mira, esto es interesante porque no hay ningún gobierno, ningún poder... ...que sea tan tolerante como se cree. Eso no existe. Eh, todos procuran hacer una comunicación y que la comunicación genere la realidad y esto es lo que también este gobierno está pretendiendo pero todos tienen también unos defectos que a veces son eh, sustanciales para impedir una, una comunicación exitosa y este gobierno tiene un de, un defecto pero enorme que es el personalismo el presidente es el todo el presidente es el que asume en primera persona absolutamente todo tanto así que ha borrado a los ministros... ...yo creo que la gente no es capaz de decir tres nombres de ministros... ...porque todos están eliminados, borrados del mapa... ...el único que aparece es el presidente... ...y esto tiene una consecuencia, un precio... ...y es que cuando sale y dice... ...y además con cierta espontaneidad... ...y con, <risa> y, y con cierta intolerancia... ...entonces sale y dice, comete errores... Y es la última palabra, entonces no hay correcciones, entonces tenemos simplemente una suma de errores. Y no hay posibilidades, yo creo, de hacer una buena comunicación. Ni el, ni el mago de la comunicación podrá corregir esto, porque una cosa es tener estrategia de comunicación y otra cosa es no tener que comunicar Talía. Muchas gracias, Lolo Echeverría. Eh, Juan Cristóbal, ¿cuál es tu lectura de las declaraciones del presidente Lazo en contra del mayor banquero del país? Lo que inclusive podría poner hasta ciertos riesgos, ¿no? Viene una marcha del primero de mayo, uno nunca sabe cómo puede decantarse una situación así. ¿Y cuál es tu opinión más que nada? Yo evito dar la mía. Me gusta que los invitados sean los que digan las, las cosas y analicen. A ver, Talía. yo ayer escuché las declaraciones del presidente Lazo en las que mencionaba a Fidel Egas eh, y lo, lo, primero que, lo primero que llamó mi atención, um, lo primero que realmente me, me, me, me hizo abrir los ojos fue volviendo a enmarcar esta conversación en el tema del, del posible pacto. Eh, yo a, a Lazo no le escuché hablar en ese tono de, de enojo, incluso de furia, respecto a la salida de Glass vía habeas corpus irregular. Uh -huh. eh, no, le, no, le, no le he escuchado ese nivel de indignación para con lo que pasa en la Asamblea y el bloqueo que nace desde el correísmo. Entonces entonces digo, este, ¿por qué tanta indignación para con un para con un banquero, que además es banquero como él, e inmediatamente después de las declaraciones empezaron a correr en redes sociales eh, las, las respectivas declaraciones de impuestos. Yo no puedo dar fe de, de su validez, de su veracidad, pero aparentemente eh, Fidel Egas sí ha pagado impuestos, e incluso en algunos años más impuestos que lazo Esta es una especulación de, de información que yo he visto en redes sociales, pero llama mucho la atención. Además, yo no, sé por qué, yo no sé cuál es la necesidad del presidente Lato de, de poner en entredicho su palabra. Esta acusación pública que lanza eh, casi gritando contra Fidelegas, ah, no es la primera ni la segunda. Yo tengo en mente, por ejemplo, la acusación pública que hizo contra cierto sector de los asambleístas de Pachacútic, de la Asamblea, donde, los, donde habló, de, habló de corrupción, me parece. Eso quedó en nada. Luego habló eh, públicamente, de uh, la evasión de impuestos o de las irregularidades mm. tributarias del candidato de la izquierda democrática, Herbas. Nuevamente, eso quedó en nada. Ahora, eh, Lazo habla de Fidelegas. yo no sé a qué vaya a llegar esto, ni qué sentido tiene, ni, ni por qué busca el presidente quedarse más solo de lo que ya parece estar. Por cierto, no podemos perder de vista, como decía Lolo, que Lazo... Tiene, tiene, tiene, digamos, flotando en su cabeza el tema de los Pandora Papers. Puede que sea cierto, puede que sea falso, yo personalmente creo que, que esa es una acusación infundada, pero tiene, tiene esa sombra de duda encima suyo y se lanza a hablar de un gran banquero, gran banquero me refiero a tamaño, no a calidad, a un gran banquero como Fidel Legas uh, en, en, en condición más o menos de evasor de impuestos. Me parece, me parece al menos atrevido osado y extremadamente arriesgado. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Patricia, sí me gustaría tu propia interpretación y tu opinión, más que nada como, como periodista, como comunicadora, como editora general de una revista de la importancia de Vistazo. ¿Cómo procesas tú esa noticia en tu medio? Bueno una declara, estoy esperando la respuesta de Fidel Egas en Twitter, pero hasta ahora no ha llegado. Sí. O sea que eso lo hace más difícil este desliz, me parece. Yo digo que a lo mejor el problema principal del presidente es lo que pasa siempre en grupos cerrados, grupos de poder que comienzan a sufrir lo que un psicólogo famoso dijo, la enfermedad del groupthink. Sí. En que el grupo, por no quedar nadie en excluido, no se atreve a decirle al líder, oiga, esté equivocado, o darle una visión distinta. Los grandes fracasos en la historia han sido por eso. Las guerras se han hecho por eso, porque no hay nadie en el círculo íntimo de un líder que le diga, hey, no es así, es inconveniente. Y me parece que esa es a lo mejor la enfermedad que está padeciendo el círculo y el presidente, que no hay nadie en que le diga, así no son las cosas. ¿Cuáles son las posibilidades de los riesgos de enfrentarse de esta manera y de arruinar cosas tan importantes como era el anuncio de la, del fin de la mascarilla? Esa es mi perspectiva, que no tiene y a lo mejor no lo tiene porque él es una personalidad demasiado fuerte para que le contradigan. Y aquí viene también otra reflexión que alguna vez me la hizo Michael Reed Que es un periodista inglés que firma en el Economist como velo Cuando yo le pregunté en una entrevista ¿Por qué fracasó Macri? Y entonces él me decía El problema de los empresarios que llegan a la política Es que creen que la política se mueve como una empresa Donde yo ordeno y se cumple Así no es la política. Y eso también les pasa una factura. Y esa también está pasando a Lazo. Entonces, él está complicado. Definitivamente está complicado. Muchas gracias, Patricia. Eh, bueno, están diciendo cosas muy interesantes de ustedes. Y había que agregar para que Lolo analice un poco. Y es algo que tiene el Lazo: es que nadie quiere que, le, que fracase. O sea. Todo ese, ese bagaje de votos que tuvo en, en la segunda vuelta fueron votos de convicción, que no querían un regreso al pasado. Y ahí viene la otra lectura paralela, ¿no? Si es que en verdad hay un pacto, realmente sería algo incalificable. Algo que marcaría la historia nacional como, qué sé yo, una gran traición. ¿verdad? Los historiadores se encargaban de apuntar exactamente. Pero también es, esta posición que está mencionando Patricia, de que no hay gente alrededor que le diga, es el peor de los papeles, eh, Lolo, tú que has estado también en los medios de comunicación tantos años dirigiendo noticieros, el César en Roma le decía a alguien siempre a sus espaldas, mientras estaba victorioso por las calles, con la aclamación de toda la gente, eres mortal, eres mortal. Alguien debería decirle a él, eres presidente, ya en poquitos años regresas a tu estado anterior. ¿Cuál es el papel del asesor y por qué siempre terminamos haciendo lo mismo y no hay quien haga un cambio, un giro en la historia ecuatoriana a Lolo? Bueno, ya señalé yo, eh, Talía, que veo que hay aquí el problema del personalismo, que el presidente asume todo es todo y borra todo y borra a su gabinete. ¿Quién le puede entonces eh, eh, contradecir, orientar, sugerir si él ya asume todo, sea acertado o errado? Entonces ya nadie puede salir a hacer una corrección al presidente. ¿verdad? Pero per permíteme interrumpirte, un buen asesor que tenga realmente un, un, un gran, una gran autoestima dirá, si es que no me está escuchando yo me voy. Entonces ya deberíamos ver un, un cambio de varios asesores, por ahí están desde el inicio la mayoría de su círculo más íntimo. Sí, sí parece que muchos ya se han ido, Talía, porque no se les ve que actúen. <risa> Esto... En todo caso, mira, hay muchos ejemplos de, de lo que debe hacerse con un mandatario, con un eh, líder. Es primero no hacerle perder contacto con la realidad. Esa es la función de cualquier asesor, la primera función, no hacerle perder contacto con la realidad. Yo siempre recuerdo el rey Faisal de Arabia, él solía, bueno un rey imagínate tú, él solía tener una audiencia los días miércoles y cualquiera podía hacer fila para ser recibido por él y él escuchaba a la gente. Y él tenía un dicho maravilloso, decía, Dios nos dio dos orejas y una boca para que escuchemos por lo menos el doble de lo que hablamos. Uh -huh. Este consejo deberían darle al presidente de la República para que escuche. ¿Sabe, sabe, conocemos muchos ejemplos. También es proverbial la, la anécdota, si es que no es verdad, por lo menos es, es verosímil, la anécdota de Velasco que tenía una señora del mercado a la, a la que solía llamar una vez por mes al menos para que le cuente qué dice la gente. Entonces, mientras los, eh, los asesores le decían, excelentísimo señor o señor presidente, la señora esta le decía que en el mercado, dicen, el loco está rodeado de ladrones. Ese contacto con la realidad es imprescindible para quien quiera que ejerce el poder, Talía. Muchas gracias, Goldo. Exactamente, cable a tierra. Aquí hacemos una nueva pausa. Agradezco a la audiencia por seguir con nosotros. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Continuamos. Están hoy en Descifrando el empresario y analista Juan Cristóbal Lira, el ingeniero Lolo Echeverría, articulista y analista, y la doctora Patricia Estupiñán, de Burbano, editora general de Vistazo y Politóloga. Juan Francisco, quisiera ahora tu condición de empresario que invierte y le apuesta al Ecuador. ¿Cómo se ve el futuro del país cuando hay estas crisis de gabinete que comienza siendo una renuncia espontánea de los ministros y la secretaria de Derechos Humanos ha dicho que discrepa con las nuevas formas de, de pensar del presidente sobre determinados tópicos, y luego hay este, este amague de que fue pedido la renuncia, pero el país ya sabe lo que está pasando. ¿Cómo hace el empresario para seguir pensando en el Ecuador y que, pese a todo, va a seguir aquí? Eh, mira, Talía, yo tengo 46 años, he vivido gran parte de mi vida en Ecuador, no toda, pero gran parte, y la verdad que creo que hemos vuelto al estado natural del Ecuador, que ...que pasa rebotando de crisis en crisis en crisis y en crisis... ...y creo que estamos nuevamente en ese punto... Eh, mi, mi, ...mi visión personal es bastante pesimista... ...yo no veo por dónde, por dónde se puede arreglar este país... ...por dónde podemos lograr entendimientos mínimos y básicos... ...que nos permitan como sociedad a los 17, 18 millones de ecuatorianos... Eh, ...poder tener como bien dije, acuerdos mínimos que nos permitan convivir en paz y, y teniendo solucionados temas temas básicos. Nosotros seguimos discutiendo cosas cosas realmente antiguas que, que, que, que países vecinos y no tan vecinos se han resuelto hace 30, 40 años. Como te digo, yo soy, yo soy extremadamente pesimista, sin embargo, en mi actividad privada, que es la pregunta que me hiciste... Eh, me concentro en seguir adelante, en cumplir la ley, en hacer las cosas lo mejor posible y seguir remando, entendiendo que esta es la realidad del Ecuador y, y, y no se ve mucho por dónde pueda cambiar, por dónde pueda mejorar. Uh, si, es que, si, es que, si es que hablamos, de, hablamos ahora de la, de, la, de la crisis de gabinete, que los ministros dicen haber renunciado y el gobierno dice haberles pedido la renuncia y hoy día la noticia internacional es que Uh, Guillermo Lazo ha pedido la renuncia a, a todos sus ministros, Entonces estamos hablando de un cambio de gabinete completo. Yo creo que, que, que se abre una ventana de oportunidad que quizás es la última, eh, aunque, suene, aunque suene extremo y aunque suene extremadamente pesimista, como les dije, puede ser la última ventana de oportunidad para que el gobierno... Eh, corrija el rumbo y haga cambios reales que puedan empezar a sentirse en la calle y en el día a día del ecuatoriano, que no la tiene nada, no, sí. Por ejemplo, no, ¿cuáles son sí. los problemas que un empresario afronta, aparte de la perspectiva económica que no se presenta tan buena, pese a que tenemos grandes ingresos en este momento por el precio de petróleo, al punto que el propio presidente decía sentirse bien porque está recibiendo grandes ingresos, aun cuando en paralelo hay desabastecimiento de medicinas en los hospitales, las vías están destruidas por el invierno, una serie de cosas. Pero ¿cuáles son los retos de un empresario en este momento en el país? Mira, la, la, las vías están destruidas no solamente en, las, en los caminos interprovinciales, las vías están destruidas en las ciudades, eso tiene que ver ya más con gobierno local que con gobierno central, pero de cualquier manera es parte de nuestra vida diaria, entonces enfrentamos como, como empresarios a uh, problemas en, en, en infraestructura, problemas en provisión de servicios básicos, se, eh, algún servicio básico, llámese luz, agua, teléfono, internet, eh, se va a en algún lugar de la ciudad, hablo de Quito, todos los días, alguno de sus servicios todos los días, um, hay, hay evidentemente, y esto no es secreto para nadie, una una problemática laboral relacionada con la legislación laboral, absolutamente la del Ecuador, que es, que, que es prácticamente imposible de resolver, porque desde el lado, digamos, de los trabajadores, eh, se ven representados por cabezas sindicales que... Llevan ahí 40, 50 años, 35 años y eh, están cómodos en su estatus quo y no piensan en que 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un trabajo y por ende no les importa buscar y habilitar las condiciones para que esos 7 de cada 10 ecuatorianos encuentren trabajo, un trabajo formal, digno, bien remunerado y con, con, con beneficios. Uh -huh. Entonces, el, el, el, el desafío es múltiple, sin embargo... Eh, yo opto muchas veces por simplemente este, tratar de cerrar los ojos y seguir enfocado en mi, en, mi metro, en mi metro cuadrado privado y seguir trabajando lo mejor que pueda, entendiendo que esa es mi manera de aportar un grano de arena y hacer país a este país tan, tan complicado. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Patricia, ¿tú sabes cómo está la economía del Ecuador y qué perspectivas tiene cuando ya estamos por cumplir un año en la administración de Guillermo Lazo? Me parece que el plan que él se trazó de traer un shock de inversión privada se ve difícil, se ve difícil, y sin inversión no va a haber lo que más se requiere hoy que es empleo. Y el empleo está ligado pues a la delincuencia. ¿Qué hace un país donde tiene la mayoría de sus jóvenes, entre 18 y 24 años, que no estudian ni trabajan, los famosos ninis. Uh -huh. ¿A qué se van a dedicar si no al crimen organizado? Esa es la carne de cañón. Por eso prosperan los narcos. Nosotros, la verdad es que, como decía Juan Cristóbal, tenemos élites anquilosadas élites que no están mirando lo que pasa en el mundo y las competencias que se requieren para triunfar. Y mientras eso siga, el país seguirá estancado. Es bien triste, porque no depende. Siempre tendemos a creer que el presidente es el que lo va a resolver todo. No, este es un problema de todos. Y las élites del Ecuador sean estas empresariales, sindicales, políticas son responsables de este de este caos. Y mientras esas élites no miren al mundo y no defiendan su metro cuadrado de influencia únicamente y no piensen en el Ecuador como uno solo, es muy difícil cambiar. Es muy difícil cambiar. Es sí, por favor. complementar un poquito de lo que dijo eh, Patricia claro, adelante. Eh, dos, dos, dos noticias vi recientemente una era, yo no me acuerdo si la cuenta oficial de, de, de, de algún ministro o del mismo presidente de la presidencia que decía que el Ecuador, que, que tienen ya listo preparado un plan de inversiones de 14 mil millones de dólares que se empieza a ejecutar desde hoy hasta los próximos tres años que le quedan de gobierno. Esa era una noticia. Y la segunda era, me parece, una, una publicación del ministro Prado, José Julio, me parece, uh -huh. que decía que eh, efectivamente estamos viviendo un shock de inversiones, porque tienen ya firmado y aprobado ni sé cuántos miles de millones de dólares en inversión extranjera, una parte, una parte extranjera, otra parte nacional. Entonces yo digo, bueno, qué cosa tan maravillosa. ¿Qué, ¿Qué proyectos son? ¿Qué empresas están viniendo a invertir? Eh, ¿dónde, ¿Dónde se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? Por Dios santo, comuniquen, déjenos saber, cuéntenos una épica, muéstrenos el camino, muéstrenos que están trabajando durísimo y que efectivamente se están empezando a concretar todas esas maravillas que, que, que desde el lado económico nos han querido contar. Eh, yo creo que el, el gobierno tiene muy poco para mostrar, más allá del de plan de vacunación que fue un éxito salvaje, que claro ocho meses después ya está, está deshilachado y ya no importa mucho porque es un poco la condición de toda la región, está igual que nosotros, están quitándose la mascarilla y tal. Eh, fuera de eso y fuera del tratado de, de, de, de la promesa de tratados de libre comercio y algunas cifras macroeconómicas que efectivamente empiezan a mejorar porque efectivamente hay un trabajo mucho más ordenado desde el lado financiero, no hay nada que mostrar. Entonces si tienen efectivamente varios miles de millones de dólares en fila para en Ecuador, bueno, déjennos saber eh, nuevamente vuelvo al primer bloque ¿no aprendieron absolutamente nada del aparato comunicacional de los 10 años de la década de Rafael Correa? Gracias Juan Cristóbal, parece que solo aprendimos lo malo de ese gobierno que fue bastante, bastante <ríe> Lolo, eh, yo diría me Sí, sí Patricia, por favor sí. Nosotros en Vistazo hicimos un reportaje hace poco de los ofrecimientos de los miles de millones de inversión que venía que dijo Correa, que dijo el mismo Lenin y ahora Lazo entonces, si no están en concreto cómo les podemos creer uh -huh. si ya este, este esta cantaleta de inversiones que vienen por miles nos han contado 15 años y no las vemos exactamente muy buen apunte Patricia Lolo justamente es que esa, esa es parte también de la paradoja y de lo que uno se siente que solo tiene preguntas y no hay nadie que le responda. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si es que en verdad existen esas cifras tan altas. Yo también le he leído al ministro Julio José Prado y también he leído la información que mencionaba Juan Cristóbal de las grandes inversiones. Como dice a pie la gente, y como decimos todos, ¿dónde está? ¿Dónde está ese dinero? ¿Y dónde están esos proyectos? ¿Dónde están esas obras? Se hablaba de que dos empresas asiáticas, una de Turquía y una de la China, no sé si de Corea del Sur también, podían venir a hacer obras de infraestructura, pero si es que tienen esa información y no cuentan, entonces no solamente hay fallas comunicacionales, sino falta de estrategia. Pero Lolo, ¿tú sabes de esas inversiones que están llegando o que ya estarían incluso en el Ecuador? Bueno, yo pienso que son posibilidades lógicas, eh, no certezas. Eh, hay un dicho que dice, más vale pájaro en mano que ciento volando. Yo creo que hasta ahora el gobierno lo que tiene es ciento volando, pero no tiene ninguno en la mano. Es lógico que van a venir aquí, lo que sé es que hay gente que viene y pregunta... ...porque hay empresas, hay capitales que están saliendo de Chile, de Perú, de Colombia... ...por miedo a la izquierda y es lógico que se interesen en el Ecuador y que pregunten... ...pero en cuanto ven la, la estabilidad, en cuanto ven los impuestos, en cuanto ven la calidad del liderazgo... ...y los problemas de la Asamblea y toda la realidad... ...entonces bueno lo van a pensar dos veces y por eso es que no se concreta nada desgraciadamente es así y por eso es que interesa ver si el gobierno tiene finalmente como decía yo a propósito de esta crisis de gabinete el afán de empezar de nuevo y de establecer una nueva etapa una nueva etapa en la cual el gobierno defina metas establezca metas y nos lleve a esas metas y nos proponga algo concreto, porque posibilidades hay en abundancia, siempre ha habido, el Ecuador es un país maravilloso y ahora mejor todavía si consideramos que tiene una producción agrícola extraordinaria para un mercado hambriento, esto es una, fa una fantasía. En segundo lugar, tiene esta posición geopolítica importante, está para como único amigo prácticamente ya para Estados Unidos, entonces podrá uh -huh. hacer inversiones aquí, ayuda para combatir el narcotráfico, etcétera Tiene de su lado el Fondo Monetario, los organismos multilaterales, las posibilidades de inversión, de manera que eh, eh, yo sé, alguna vez incluso dije que el, el presidente Lazo es un hombre de suerte porque uh -huh. a nadie se le, habían a, se le habían alineado tan bien los astros como él y sin embargo está dejando pasar esa gran oportunidad. Y si necesita un acuerdo para eso que lo haga, pero yo no creo que sirva para nada un acuerdo que tiene que esconder. A mí no me escandaliza ningún acuerdo, Talía, porque los acuerdos se hacen con los adversarios, no con los amigos. Lo que importa son los términos del acuerdo y los objetivos del acuerdo. Pero si es un acuerdo que tiene que mantener en secreto, ¿a quién le sirve y para claro, qué Y sirve? tampoco con Ese la impunidad, ¿no? Un acuerdo para la impunidad no puede ser bien visto en ninguna parte del mundo pero esto no es que nadie esté diciendo que sea un acuerdo para la impunidad nadie va a hacer un acuerdo para la impunidad ni creo que sea eso ni siquiera el acuerdo original que proponían con Evo es un acuerdo para la impunidad lo que pretendían era una comisión para lavarse la cara, pero eso no significa que van a, a cambiar la justicia, ni que van a, a anular los juicios, entonces también no exageremos porque si no, entonces, este es un mal también típico del Ecuador inventamos fantasmas y después nos asustamos con él <risa> Muy bien, algo que he creado por nosotros mismos, muy fino, muy fino aquí le va hacer una pausa recordando a la audiencia que Descifrando puede ser escuchado en 97.7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 Patricia, en la asamblea ha comenzado a operar la comisión que evaluará a la presidenta Guadalupe Yori, que un momento dado debe darse por destituida, pienso yo. ¿Por qué si se sabe que es cuestión de votos? ¿Por qué se demoró? tanto en viabilizar, y le hemos tenido al país más de un mes eh, en una situación que realmente, aun cuando de la asamblea ya nada sombra pero sin embargo han logrado conmover una asamblea inmóvil donde se ve realmente acuerdos de trastienda, de, de baja ralea. La asamblea, la asamblea es el peor de los males del Ecuador y lastimosamente no tenemos en el horizonte ¿Cómo mejorarle? Después de cuatro décadas de unicameralismo, creo que ese sistema ya no da más, que era urgente esa propuesta que hizo ese colectivo liderado por Pablo Dávila de ir a una bicarmeralidad para escoger mejores personas y tener una mejor legislación, pero ahora con ellos... No hay futuro, no hay futuro, porque si tienen control de la asamblea, nos pasa lo que con el correato, sumisión total. Y si no tienen control de la asamblea, viene inmovilismo. Entonces así el país no marcha. No sé, de alguna manera, desde la sociedad civil, cómo promovemos algo para cambiar esta situación de este modelo de asamblea que no da más y hemos probado a veces de todas las formas no inclusive con los métodos de asignación diferentes y nada funciona Juan Cristóbal, ¿cómo miras tú lo que está sucediendo en la asamblea? y es verdad lo que se, se comenta, lo que se dice desde hace mucho tiempo que esta nueva mayoría que ya está prácticamente instalada allí tiene como objetivo tomarse eh, la asamblea y cambiar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para elegir su propio contralor y las demás autoridades de control, inclusive las de justicia. A ver, yo yo coincido con Patricia en que la Asamblea Nacional es el peor de los males del Ecuador sin embargo eso me, me retrotrae y me lleva a esa célebre frase de Lenín Moreno cuando ya estaba casi de salida, cuando dijo ojalá tuviera yo un mejor pueblo también, cuando le increparon y le dijeron ojalá yo tuviera un mejor presidente y él respondió ojalá tuviera yo un mejor pueblo Ajá. porque resulta que nuestra asamblea nacional tristemente no es ni más ni menos que la representación fidedigna de lo que somos como país entonces mal, mal podemos abstraernos y pretender una asamblea noruega si es que la materia prima de nuestra asamblea somos nosotros los ecuatorianos y somos bastante desordenados, bastante anárquicos, bastante cortoplacistas. Eh, el, el, en, el camino, en el camino que yo veo, desde mi pesimismo, eh, el, el, el camino de la asamblea va a conducir inevitablemente, inexorablemente a la muerte que y nuevamente nos va a traer al, al, al punto de la... De la de, ...de la falta de, de timing de, desde el Poder Ejecutivo, desde, desde Carondelet... ...porque esta, esta, esta muerte cruzada que tanto se comenta y que estos días vuelve a la palestra... ...y se vuelve a comentar, porque, porque ese bloqueo de la Asamblea eh, no tiene solución y no lo va a tener... ...esa muerte cruzada hace tres meses eh, le daba cabida al, al, al este, abro comillas, el que se vayan todos... ...que vuelve a circular con fuerza en el país... Hace tres meses, Lazo se apropiaba del que se vayan todos, llamaba a muerte cruzada y, y tenía buenas posibilidades de ganar la presidencia, nuevamente, la presidencia nuevamente, reconfigurando los poderes en la Asamblea y saliendo fortalecido. Hoy, de hoy en adelante, a menos que Glass regrese a la cárcel muy pronto, el llamado a muerte cruzada es, es la entrada a ese hueco de, de, de crisis interminable que todos conocemos. Sí, muy difícil la situación, pero es verdad. Eh, Lolo, eh, la Asamblea realmente tiene los, recibe los peores calificativos y epítetos ya de no solamente de, de quienes observan la política, sino del pueblo mismo en general, pero lo que dice Juan Pablo es muy duro, o sea, es fuerte, uno quisiera que no sea verdad y nunca admitimos que es el reflejo de la sociedad lo que significa realmente un golpe bajo, ¿no?, eh, que estemos que sea nuestro espejo. ¿qué podemos hacer mientras tanto? porque con esta asamblea vamos a estar un tiempo más. ¿Hay alguna esperanza de que una nueva mayoría cambie en algo o vamos a seguir en ese estado de que no vamos a ningún lado? Eh, no creo que debamos poner la esperanza en una nueva mayoría porque sería exactamente lo mismo. Yo creo que hay que entender dónde está el problema para ver cuál es o por dónde está la solución. Yo creo que el problema es un problema de límites de la democracia, de crisis de la democracia. La asamblea es fatal y parece sin remedio porque lo que refleja es la crisis de la democracia el elector muere con el voto, es decir, después de votar el elector desaparece. Uh -huh. Esto es la anomalía de la democracia. Cuando la democracia funciona, en la democracia ideal, digamos, el elector sobrevive. ¿Cómo sobrevive el elector? Primero, con el, con el representante. Cuando tiene representantes, el elector sobrevive en los representantes cuando ellos hacen el papel de sus representados, cuando toman en cuenta quién les eligió y para qué les eligieron. Y una segunda forma de sobrevivir el elector es mediante los órganos de control. Los órganos de control funcionan como un contrapoder en la democracia, es decir, está para controlar a los poderes. De manera que cuando vemos aquí, por ejemplo, que se, que hay una lucha a muerte por controlar los controles, por controlar los organismos de control, ya sabemos que no importa quién gane, gane el gobierno o gane la asamblea, pierde el ciudadano. Porque el ciudadano solo gana si los órganos de control representan al ciudadano para poner límites al poder de, ...de las funciones del Estado. Si este es el problema, entonces la solución es los políticos. Tenemos que cambiar la política y los políticos. ¿Cómo cambiamos la política? Cambiando los partidos. Por eso son indispensables algunas reformas para... Recuperar los partidos políticos para que no manden payasos corruptos y vanidosos a la asamblea, sino que manden representantes del pueblo. Es claro, Esa la... es mi visión. Muy bien, muy bien, muy buen apunte, Lolo, porque es la génesis de la democracia, son los partidos políticos, es el único lugar donde deben sustentarse, eh, donde se forman, pero aquí ya sabemos que hay partidos de alquiler, hay candidatos que. ...que van a buscar una casilla a cambio de prebendas a cambio inclusive de dinero... ...entonces es como una cosa estructural, No hay que, hay que volver a las raíces. Eh, Juan Cristóbal, me gustaría que con una visión desde el lado de tu padre... ...que fue embajador en el Ecuador, tus orígenes chilenos también y ecuatorianos... ...pero desde, en el, desde un enfoque y digamos con una visión desde fuera del Ecuador... ...cuando tú vives acá, quisiera pedirte que analices un poco cómo está el país visto porque yo coincido con Lolo, yo también eh, pensaba lo mismo y decía que Guillermo Lazo puede sentirse orgulloso porque es una persona con suerte que en el panorama latinoamericano él puede destacar, pero hablaba del, de Guillermo Lazo de la segunda vuelta y del que hizo todos los planteamientos. Este momento, como se ve el panorama ideológico, geopolítico de la región, ¿cómo crees que nos está mirando al Ecuador? Talía, yo no, no quiero ser duro y de ninguna manera despectiva despectivo, pero sinceramente no nos ven. Ecuador Ecuador es casi un no país, prácticamente no existimos, somos de los países más pequeños e irrelevantes de Sudamérica. Nuevamente, no quiero ser despectivo, este es mi país, es mi hijo, es el país que yo amo y donde he decidido vivir mi vida. Pero Ecuador, Ecuador no, no, no, se ve, no se ve prácticamente de afuera. Mi papá, por ejemplo, que tiene mucho contacto con Ecuador, eh, ...le cuesta muchísimo mantener el hilo de lo que va pasando aquí... ...porque aquí la, la ficción supera la realidad con creces... ...entonces yo más o menos le voy contando... ...y, y, y menciono a mi padre porque es una persona que, que tiene conexiones con Ecuador... Eh, ...versus alguien que no tiene ninguna conexión con Ecuador... ...simplemente no tiene la menor idea de lo que está pasando... ...no sabe quién es el presidente y no, no, realmente no, no generamos mayor interés... ...lo cual es triste pero creo que es real. Y en esa perspectiva ya desde el enfoque interno ¿cómo, cómo crees tú que se decante el Ecuador porque no te estoy pidiendo que hagas clarividencia pero sí que, que siendo además alguien que invierte en el país qué crees que vaya a pasar chusa eh, real, realmente yo no sé qué camino vamos a tomar yo no sé yo no sé si va yo no sé si si el gobierno va a durar mucho tiempo más me imagino que en un momento dado cuando se sienta más amenazado aún uh, se nos viene la marcha del primero de mayo, creo que ahí podremos medir más o menos la, la realidad y consistencia del posible pacto que se ha mencionado, porque no creo yo que eh, eh, lazo pacte con el correísmo para que el correísmo le vote a patadas de Carondelet. Por ende, veremos, vere, podremos tener una medición de, de, de cuán real y tangible es este pacto, quizás del primero de mayo. El, el, el, el momento que el gobierno se sienta más amenazado desde la Asamblea, cuando esta nueva mayoría tome el control y pretenda empezar a cambiar las autoridades de control que puede, que puede nominar, eh, me imagino, me imagino que, que, que llegaremos a la muerte cruzada. Una vez que lleguemos a la muerte cruzada, tendremos seis meses, tendremos seis meses de, de gobierno vía decreto con autorización de la Corte Constitucional. Eh, son todos decretos que después pueden echarse abajo, si es que Lazo no es reelegido, no tengo la menor idea si puede ser reelegido, eso nos lleva a la pregunta clásica de, bueno, y si y si Lazo no gana, ¿quién puede ganar? Yo esa pregunta no la puedo responder, yo no sé, no no no no no puedo mirar hasta tan lejos. Gracias, en no. un minuto, gracias Juan Cristóbal, en un minuto, Patricia, sí. ¿cómo miras tú qué se viene en el Ecuador? Se viene un periodo de inestabilidad, lastimosamente, y eso conspira contra las buenas perspectivas del país que tiene hoy un precio del petróleo más alto, eh, que no tiene la pandemia, que tiene esta idea de que podemos avanzar con inversión extranjera, contratados.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 Estamos de vuelta y la pregunta está planteada, ¿a quién le ha ido mal esta semana Lolo Echeverría? Le ha ido mal a Fidel Legas, porque ahorita estará preguntándose qué problema es, ¿un problema de banqueros, un problema de egos o un problema de impuestos? Gracias. Juan Cristóbal Lira, ¿a quién le ha ido mal? Le ha ido mal a Guillermo Lazo, que se va quedando cada vez más solo. Patricia Estupiñán de Burbano, ¿a quién le ha ido mal esta semana? a Guayaquil porque las autoridades principales el, el gobernador y la alcaldesa pelean mientras la ciudad cae en manos de la delincuencia eso es inaceptable y para que nos quede un sabor agradable para este fin de semana y el feriado ¿a quién le ha ido bien Loro Echeverría? le ha ido bien esta semana y las semanas anteriores a Zelensky porque ha demostrado que es un líder mejor que los líderes que hay en por todo el mundo Talía. Gracias, y además portada de Times. Eh, Juan Cristóbal Guida, ¿a quién le ha ido bien esta semana? Esta semana le fue bien a la selección de fútbol de mayores del Ecuador, porque surgió un rumor en Colombia respecto al caso de Byron Castillo, que parecía no ser ecuatoriano, y esa vaina ya se desvirtuó, así que estamos firmemente en el Mundial, lo cual es una maravilla. Así es, Patricia Estupiñán, ¿a quién le ha ido bien? A todos nosotros que ya no tenemos que usar mascarilla.